sale hoy, el 19 de noviembre o 20 de noviembre, donde nos dice que este fármaco desaconseja su uso cuando ya tenemos casi un año usando gastando nuestros recursos eh, eh, que, que han sido vulnerados en toda, en, en toda la geografía mundial. O sea, no solamente nosotros hemos gastado grandes cantidades de dinero en un fármaco que ahora mismo entonces nos dicen que desaconsejan el uso porque no tiene una, eh, una no ha demostrado científicamente, no ha demostrado que mejora el paciente con COVID o el paciente que ¿Serio? va eh, a ventilación mecánica. ¿Serio? Y, y eso, dime. Y si bien es, perdón que te interrumpa, y si bien es cierto que la mayoría de los países en el mundo y sobre todo los países sur y en vía de desarrollo han, se han visto en la necesidad y en la obligación de tener que improvisar e inventar en medio de esta pandemia porque es la primera vez que el, el mundo vive una pandemia como esta, eh, donde todavía no hay una vacuna. Pero que la Organización Mundial de la Salud, organismo que está llamado a estar preparado, estar listo para orientar al mundo en este sentido yo creo que no puede darse ese lujo al cual tú en este momento estás cuestionando o sea si tú, durar si tú te fijas año, durante casi un año claro, dando utilizando un medicamento que en principio fue autorizado por la OMS y hoy, casi un año después, desautorizarlo es una situación que, que lo deja muy mal parado con el seguimiento que se, te se te le te... ha dado yo le dije a un grupo de amigos que en, en 15 o 20 años que vosotros vos vamos a conocer la verdadera realidad del COVID, o sea, en, si estamos vivos en 15 o 20 años que vamos a ver esa realidad porque eh, yo nunca había visto tantas especulaciones en un tema de, de mundial, en un tema con tanto con tanto científico detrás de respuesta y en un año aún no tienen una respuesta que te dé que te de a ti como la satisfacción como médico como, o como persona eh, conocedora de, este, de estos temas, porque son... Eh, sus, sus aportaciones han sido como muy vivalentes, flacucha como hoy un día digo otro, mañana digo otra cosa, y es y, y déjame decirte y hasta cierto punto eh, eh, yo creo que ese una, eso es una realidad lo que acaban de decir hoy, porque si hay uno de los países que comenzó a utilizar los esteroides en el coronavirus fuimos nosotros y si tú te fijas con un, papel, un país tercer mundista como nosotros, hemos tenido mejores resultados en mortalidad que muchos países desarrollados incluyendo los y en el, sabe, y en el caso Unidos. de que fuese contrario a eso que tú estás diciendo, que en la realidad ha sido así por eso digo, como nosotros como país subdesarrollado, un país pobre si hubiésemos improvisado en ese sentido y no nos sale bien, pues hasta ciertos puntos se, se, se nos puede pasar porque... ¿sabes Víctor? que también fue la necesidad como nosotros no teníamos tantos recursos para adquirir el, el el fármaco sacamos de la, sacamos de abajo claro. aplatanamos el asunto y comenzamos lo, los médicos a pensar y comenzamos a utilizar los esteroides y ahora la, la, la oms recomienda que, que se ha visto mejor mayor mejoría mejor mejor, resultado, resultado. mejor resultado cuando se utiliza la desametazona que es un fármaco que cuesta dos o tres pesos una un 4 miligramos de esa metazona no pasa de 30 pesos o 200, 200 pesos. Parte de nuestra, de nuestra demostración de habilidades, como tú dices, acá claro. de abajo, es, por ejemplo, el uso. Mira, los té, la tisana, como popularmente sí, se conoce. Sea, no, la ingesta de todo Entonces, ese tipo de sustancias, pues eh, se hizo, aumentó su popularidad en medio de esta situación. El, no, y que si tú te fijas, el, el cuidado, el lavado, el aislamiento, todas esas cosas dieron mejores resultados que estos fármacos sumamente caros que, que, que nos recomendaron al principio y que se utilizaron en el, en el país entero y se utilizaron en, en, el, en, el, en el mundo entero. Ahora dice, y mira, fue una revista eh, respetable desde el punto de vista científico que es la eh, Medical Journal, eh, la British Journal, eh, o sea vamos a decir en español, la, Med la Medical Journal de la Asociación Médica de, de, de, de, de la Británica que que tras analizar, oye, 7.000 pacientes hospitalizados con COVID-19, o sea, no fue, no es una, una cosa, es eh, con datos científicos, que te lo está dando esa revista y de un estudio, de que este fármaco no logró eh, disminuir la mortalidad en los pacientes, ni la, ni la llevada a ventiladores de los pacientes con COVID-19, y al final se queda con nuestro uso que es el uso de esa metazona, Oye, eso, la OMS recomienda ahora, oye, desde hace tres meses, especialmente el uso de esa metazona, un corticosteroide muy, muy asequible y económico y barato, ¿verdad? Para el tratamiento de los casos graves de COVID. Entonces, dígame, bueno, eh, ¿sí? los otros, los que no tenemos los grandes laboratorios, pero sí eh, la gallardía y quizá... Eh, el, el, el, el, el entendimiento de algunas fisiopatologías de las enfermedades empezamos a usarla pero mucho antes de su recomendación así es, en ese mismo orden Sergio, ya nosotros comentábamos con nuestro experto en deporte en este espacio que es Ariel Núñez con respecto a la situación del equipo de los Tigres del i -6. saben ustedes que al inicio de la temporada que inició la semana pasada pues salud pública en coordinación con la LIDON que es la Liga Dominicana de Béisbol, pues eh, llegaron a un acuerdo, hicieron eh, un, el protocolo que va a funcionar durante sí. eh, la, la celebración del, del, de este torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Pues Hoy refleja la prensa eh, dentro de esta situación de, del torneo eh, que hay unos cinco jugadores del equipo de los Tigres del ICEI que dieron positivo. Ahora, y ya, como yo decía, lo voy a... no ha sido no dado anunció. de manera oficial este dato por Lalidón, pero sí ya eh, hay cronistas muy bien informados que han, han confirmado esta información. Y yo entiendo que hay que hacer eh, rápido, porque, como decíamos ahorita, por la misma formación, el mismo nivel de educación que tiene el país, y esto, los jugadores de béisbol no se escapan a esto que tal vez disculpándome, no son los que más tienen. Al contrario, sí. eh, son algunos los que pueden exhibir una, una formación y una educación acorde a, a poderse adaptar a la situación que vive el país o que vive la sociedad en el mundo. Fíjense cómo la NBA realiza su torneo de claro, baloncesto, una, hace una burbuja claro. en, en Miami, y no sale un solo... Eh, eh, involucrado en en esta en este evento ese año. de salir positivo porque son extremadamente estrictos bien la diferencia entre uno y otro nosotros tenemos cinco o seis días que inició el torneo y ya se está diciendo que uno de los equipos tiene ya hay un, un brote no no ya, mira ya te puedo decir que aquí tengo sí. la información que Junior Novoa confirma varios casos positivos de coronavirus en el liceo o sea, no, estamos sí, hablando del de gerente de manera, entonces, hay que hay que hay que buscarle hay que estrechar o ser más estricto con las medidas si se quiere continuar el torneo porque esto puede causar una situación que se podría tornar inmanejable de hecho te comentaba Sergio fuera de cámara que el, la, la, la información que vi fue que el primer que fue eh, eh, eh, separado del equipo y puesto en, en, en cuarentena, ¿verdad? En observación fue cómo se llama Germín Mercedes parado porque violentó el protocolo establecido ya por el mismo equipo y por la misma Lidón. Entonces, yo, yo entiendo que se debe ser, si se quiere terminar este torneo y no se quiere eh, eh, una desgracia, yo creo que hay que ser eh, eh, un poco más diligente en el sentido del cumplimiento de las normas que ya previamente están establecidas por el Ministerio de Salud eh, Pública o las autoridades sanitarias y la Liga Dominicana de Béisbol. Recuerden. Que mientras no se llegó a ese acuerdo, Lidón y autoridades sanitarias, pues no se, se, se dio a conocer que el torneo, que se iba a jugar el torneo de béisbol Invernal. Así que es un compromiso que tienen las autoridades sanitarias y la Lidón para que el torneo se lleve a cabo con el menor inconveniente posible, en el sentido de que esto no pueda crear una situación inmanejable con respecto al COVID-19. Y Sergio, Bye. con el mismo COVID, fíjate la información que sale hoy, de que Estados Unidos de Norteamérica claro. fue, le hace un llamado a sus ciudadanos a que reconsideren viajar a la República Dominicana por la situación del COVID-19. Hasta ahí estamos bien. Esa recomendación, ese, ese llamado de atención que hacen los Estados Unidos a sus ciudadanos, hasta, bien, hasta el COVID-19. La otra parte es la que no me gusta, y con esto yo quiero hacer un llamado, porque... ...al presidente de la República a las autoridades. Por dos vertientes, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitar en este momento... La, ...o reconsiderar visitar República Dominicana por el COVID-19 y por la inseguridad que vive la República Dominicana en este momento. O yo presidente de la República, o yo ministro claro. de Interior y Policía... Son esas las dos razones. La primera yo la entiendo perfectamente. No solamente República Dominicana. Asumo que esa información está corriendo por el mundo. O sea, eh, evite visitar eh, otros países, por ejemplo, del área, porque todo es el mundo que está siendo impactado por esta situación de pandemia. Pero la segunda parte, por la que ellos le piden a sus ciudadanos reconsiderar visitar República Dominicana, es la que no me gusta. Y es la que yo entiendo que, por eso digo, atención, presidente de la República, atención autoridades, que son de las, de las, de las metas que debe tener este gobierno, y es trabajar eh, por la seguridad de los ciudadanos dominicanos, por nosotros. Recuerden sí, sí. que es un tema, hace meses, que casi en todos los medios tenemos que hacernos eco de esta situación. Entonces, vamos a evitar que informaciones como esa y noticias como esa pues, eh, tengan que repetirse. Que Estados Unidos les pida a sus ciudadanos, que reconsideren visitar República Dominicana Mira, por un y asunto también es de, una, inseguridad. El, sí, de seguridad. de sí. seguridad es, la, es, la, es y, el tema, yo creo, más importante. Y, cu claro, y cuando el presidente lo ha asumido como también como una meta de este gobierno, de que se re reactivar de nuevo el turismo, porque es la fuente de ingreso de divisas Ajá. más importante que tiene la República Dominicana, yo creo, presidente, gobierno, que hay que prestarle. Atención a la situación de inseguridad en la República Dominicana para evitar situaciones como esta. Vamos a una pausa, Sergio. Al, al regreso, seguimos con los comentarios.